En este momento vamos a una entrevista que tenemos con el señor Nefi Molina. Nefi Molina es director regional de la Juventud, del Ministerio de la Juventud. Con él vamos a conversar acerca de los planes de desarrollo que tiene para la juventud dominicana y sobre todo la juventud regional de, de la región, eh, esa institución, esa entidad del Estado. Saludos, Nefi. Buenos días. Qué placer tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias, Amado. Buenos días uh -huh. a todo el público televidente, a Carolina y a Yerjan. Gracias por invitarme a esta que es mi casa. Tenía mucho sin venir, pero aquí estamos. Bueno, cómo no. Cuéntame, ¿cómo anda el tema de los planes, las proyecciones? ¿Hacia dónde va el Ministerio de la Juventud en este momento, en este nuevo gobierno de Luis Abinader. Y que tú diriges a nivel regional. Adelante. Sí, sí, mira. Nosotros estamos ahora mismo en un proceso, eh, ya vamos a decir, de reestructuración a nivel interno. Ok. Estamos, también estamos trabajando en lo que es eh, unos cuantos planes, que les voy a detallar. Eh, pero en este momento estamos más enfrascados en lo que es la reestructuración. Nosotros encontramos un Ministerio de la Juventud que tenía... Eh, ...diferentes eh, problemas... ...de manera interna... ...entonces todo lo que es la dirección... De, de, del, ...del ministerio a nivel nacional... Eh, eh, ...los viceministros... ...nuestra ministra también... Eh, ...han decidido hacer... Eh, ...cambios que se van a reflejar... ...y que la sociedad va a decir... Eh, va, va, ...se lo va a encontrar positivo... ...porque son cambios... ...que van, van en pro y van en, en desarrollo... ...de lo que es los jóvenes... Eh, nosotros actualmente estamos trabajando, hemos iniciado eh, con tres programas en específico. El primer programa que se, está, que se trabajó fue una convocatoria a becas eh, del área de ciencia en diferentes ámbitos para el, para el área de mujeres, o sea, solamente mujeres jóvenes. Esa beca, ese programa se llama... Programa de Becas y de Lisa Bonelli, quien es, quien, fue una, quien es una científica dominicana que ha puesto nuestro nombre en alto. Y así nosotros queremos que, y ha querido el Ministerio de la Juventud, que tenga eh, la República Dominicana científicas. Eh, también estamos trabajando con lo que es, eh, gracias, también estamos trabajando con lo que es, eh, que se inició ayer un programa que se llama Ecojuventudes. Este programa va a venir a trabajar con lo que es el medio ambiente. Nosotros vamos a estar formando jóvenes en el área del medio ambiente, en la preservación de parques nacionales. Okay. Vamos a estar trabajando en lo que es eh, enseñándole a esos jóvenes cómo ser guías turísticos en diferentes eh, zonas protegidas, en diferentes reservas. Y esta es, y no solamente en la en la zona protegida y en, la, en las áreas verdes. También se está trabajando con lo que es la, la preservación de los mares. Y, y es un programa bien chévere que más adelante eh, vamos a presentar aquí a nivel eh, provincial y regional, ya con una rueda de prensa explicando todo más detalladamente. Eh, y, ajá. No, continúa. Okay. También eh, se convocó como Ministerio de la Juventud a lo que es un programa de becas que se llamó, se llamó Puntos Tecnológicos. Esta convocatoria eh, fue hecha con, en conjunto al Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, donde se convocaron 2.500 jóvenes de todo el país. Y fueron entregadas becas en diferentes ámbitos de la tecnología, en mecatrónica, en diseño gráfico, en... en, en, en o sea, Diferentes ámbitos de lo que es la tecnología hoy en día, y van a salir 2.500 profesionales de lo que es estos cursos. Ustedes saben el peso que tiene el ITLA a sí. nivel nacional y del Caribe, y se ha venido trabajando en esa parte. Eh, estas becas fueron más fueron distribuidas, en, eh, la mayor can, las mayores cantidades fueron distribuidas en las zonas más vulnerables de lo que es la República Dominicana, por ejemplo, Jimaní, Bauruco, y así. Eh, hay otros programas que vienen en camino, que se van a estar lanzando los próximos días. Se va a lanzar lo que es el Premio Nacional de la Juventud, ya acostumbrado. En esta ocasión va a ser dedicado a los, a los héroes del COVID, eh, a médicos, eh, a empresarios, a periodistas. Y nos vamos por ahí. Otro programa que se llama Aprende, que es un premio a, a los emprendedores donde va a haber grandes premios eh, al, mejor, al mejor proyecto de emprendimiento. Eh, va a ser evaluado por diferentes especialistas en diferentes ámbitos. Y un sinnúmero de programas más que vamos a, a ir trabajando eh, aquí para los jóvenes a nivel nacional y de la región. Bien, Carolina. Nelfi, eh, hablaste de que alrededor de 2.500 jóvenes serán beneficiados y... De la forma para acá, para la región nordeste, para San Francisco de Macorís, ¿cómo esos jóvenes eh, los van a ustedes a, a contactar? ¿Cómo va el Ministerio de la Juventud a acercarse a ellos? ¿Cómo será este proceso de participación? Bueno, mira, ya el proceso pasó. Eh, okay. Ya incluso están recibiendo los cursos. Okay. Están siendo de manera virtual. Fueron evaluados. Ellos llenaban un, un, una ficha. Dentro de, lo que era la, dentro de lo que es la página del ministerio y del ITLA. Y ellos eh, se evaluó en Santo Domingo y ellos decidieron quiénes eran los que merecían el, el honor de tener esta beca del ITLA. Que muchos sabemos que los cursos son bastante costosos. Eh, y así fue que se evaluó. ¿Cómo se, o sea, la, la, la parte que me interesa saber es cómo se convoca. Cómo saben los jóvenes, por ejemplo, del sector Pueblo Nuevo, okay. eh, del Espínola. Sí, que están estos cursos? Mira, nosotros eh, hacemos eh, ruedas de prensa. Eh, todavía la parte de... Yo sé dónde tú quieres llegar. Eh, llegar la, a otros sectores. La que parte no de... Raro. Exacto. La parte de, de que uno llegara a los sectores y decirle a los jóvenes, miren, vengan, participen. Esa parte, lamentablemente, todavía no la estamos ejecutando, sinceramente. Okay. Pero es uno de los planes que nosotros tenemos. Que no simplemente sea con una rueda de prensa. ...o que no simplemente sea con, la, con las redes sociales... ...con la sino, gente cercana al ministerio... ...exacto, sino llegar realmente a lo, a lo que es... ...los jóvenes de los sectores más vulnerables... ...de aquí de San Francisco y de la región. Ok. Muy bien, con, con relación a, a la situación... ...no sé si quisieras abordarlo, como tú eres dir eh, director regional... Eh, ...tu posición con relación a la situación de la ministra actualmente... ...recuerda que ella pidió eh, licencia ante una situación que ya está atravesando ahora mismo, eh, eh, tu posición como joven. Bueno, realmente yo creo que eh, la ministra hizo lo mejor, que fue ponerse a la disposición de la justicia para investigación. Eh, nosotros desde la campaña conocemos a Kimberly, eh, sabemos eh, lo trabajadora que es. Y nada, esperamos simplemente que, que salga limpia de este proceso. Y que si no lo está, que pague, porque en este gobierno nosotros lo que queremos realmente es lo mejor para el pueblo. Y, y creemos que, que los que han hecho las cosas mal deben pagar, de mi parte. Bien, eh, Nefi, además de planes educativos, de formación y, y ese tipo de cosas, ¿hay algún otro tipo de, de, de plan que vaya en beneficio de la juventud. Recuérdate que nosotros tenemos un país extremadamente joven. Sí, sí. La juventud anda por el 38, 40 y pico por ciento. Así es. eh, por eso creo que ustedes tienen un gran reto como ministerio porque tienen una gran parte de la población a la que atender, ¿verdad? Claro, claro. O sea, la pregunta mía va en ese sentido. es, es solamente eh, ¿Está solamente el ministerio enfocado en el asunto de la educación, de la formación, de los planes no, no. de beca y ese tipo de cosas. ¿O hay otras cosas más concretas? Hay otras cosas. Okay, eh, mire, verdad. una de las cosas que nosotros estamos trabajando, eh, y se va a trabajar a nivel nacional con el Ministerio de Trabajo, eh, son unos bancos de empleo que vamos a tener eh, a nivel nacional, donde quiera que haya una casa. Nosotros en el Ministerio de la Juventud tenemos lo que son casas de juventudes, eh, de juventud, que son espacios creados para la formación, para la participación de los jóvenes, incluso para la recreación también. Nosotros tenemos un ejemplo aquí en San Francisco de Macorís, una casa que está ubicada en la Avenida Libertad, eh, frente al, al supermercado que está allá en la Libertad Abajo, en la entrada Minguita. Eh, ese es un lugar de dos niveles, donde nosotros tenemos dos espacios de, de formación de informática, tenemos un espacio, eh, una sala de innovación, tenemos un espacio de, eh, abierto, ahí nosotros tenemos eh, un espacio para que los jóvenes se formen y se recreen eh, de manera sana. Entonces, dentro de, aparte de lo, del programa de empleo, nosotros vamos a tener también lo que son... Un programa que se llama RD Tiene Talento, eh, que es un programa donde jóvenes, donde los jóvenes van a poder ir y solicitar eh, a nosotros como Ministerio de la Juventud eh, cursos. Y, y no solo cursos, sino también enseñanzas de, de lo que son diferentes instrumentos de, de música, también de, de lo que es el área de, de teatro. Y un sinnúmero de cosas más. Son, en total son 28 programas que nosotros vamos okay. a estar desarrollando, que realmente eh, a uno se le escapan algunos. Sí. Pero eh, el Ministerio de la Juventud va a cambiar. Y nosotros lo que buscamos es cambiar la cara hacia la sociedad. Que esos que decían eh, que el Ministerio de la Juventud debía ser eliminado, eh, nosotros demostrarle como, como... Ministerio. Como ministerio. Que, que no es necesario eliminar el Ministerio de la Juventud, que el Ministerio de la Juventud tiene mucho que aportar a lo que es la República Dominicana, con políticas públicas dirigidas a los jóvenes eh, y buscando que los jóvenes tengan oportunidades hoy en día. Yo sé de lo que, que planteo... Escúchame, eh, Nefi, eh, de hecho tú y yo somos muy amigos, sí, pero sí. yo sé de lo que planteo eso, de, que, que, sí. de que hay que eliminar <ríe> el Ministerio de la Juventud. Pero crear un ministerio de familia y exacto, entonces ese no es, ministerio, eliminarlo, ajá, es, es, es fundirlo exacto, sí, para, es, para es recapitular, verdad, de es es convertir uno solo. En uno solo. Por ejemplo, exacto. el ministerio de familia y dentro de ese ministerio una una dirección de la mujer, una dirección de la juventud, exacto. una dirección del hombre y del niño, lo que sea, pero dentro de un solo ministerio que se llame ministerio de, de la de familia. familia. ¿verdad? Nelfi, ¿Sale? en ese sentido, tú hablas de reforma del ministerio de la juventud por Así lo que es. conoces, porque sabes que hay muchos sectores que piensan que la función eh, que ha tenido el Ministerio de la Juventud durante todos estos años, no ha impactado eh, de manera contundente a los jóvenes y que más a, que se ha limitado solo a dar becas y te doy becas y nos vemos, no una política integral de dar seguimiento de encaminar a esos muchachos luego de que salen de esas oportunidades eh, de estudios que tienen eh, los sectores vulnerables que ahí es que realmente se necesita encaminar o encarrilar a tantos jóvenes que a veces no tienen un norte, no tienen la capacidad económica, motivación, un sinnúmero de cosas que se podrían hacer para realmente ir sacando esos jóvenes eh, que son muchos, de eh, esos niveles de vulnerabilidad en lo que tiene que ver con el desarrollo propio como ser humano a nivel de educación, a nivel profesional, económico y todo lo demás. Creemos que ese es el rol y el impacto que debe de tener el Ministerio de la Juventud. Indiscutiblemente necesita una reforma. La pregunta es la siguiente. En estos momentos, si el Escándalo en que se vio envuelto, eh, se vio envuelta la ministra del ministerio y que aún está fuera de la institución en la cual fue nombrada. ¿Cómo está el ministerio en ese sentido? ¿Quién es la cabeza? ¿Cómo se están haciendo los trabajos? ¿Cómo se sienten ustedes eh, eh, estando en esta situación como eh, eh, dire, eh, servidores públicos? Bueno, mira, realmente nosotros y a nivel nacional se ha estado manejando todo eh, porque para eso existen lo que son los viceministros. Sí. En ausencia de la ministra, entonces, quedan los viceministros eh, encargados. Cada viceministro tiene una área específica. Eh, está la viceministra de Extensión Regional, el viceministro de Emprendedurismo, el viceministro administrativo. O sea, cada quien está jugando su rol. Eh, lamentablemente, la ministra eh, tomó, eh, se vio envuelta en este escándalo. Eh, quizás para que el, pro, el proceso de, de reestructuración del ministerio se vuelva un poco lento, porque aunque habemos personas que estamos trabajando dentro de ella, no pero ella es la cabeza principal y hay decisiones que se deben tomar y quien debe tomarla es el ministro entonces realmente se ha estado trabajando así, los viceministros han estado a la cabeza los seis viceministros eh, y han estado haciendo un trabajo, vamos a decir, excelente eh, simplemente lo que nos hace falta es, eh, es la cabeza Ay, principal, mismo. que es Kimberly, pero todo estado siguiendo... ¿Cuál es el, el estatus de ellas ahora? ¿Hay que esperar que termine la investigación? ¿Cuándo volverá ya el ministerio? ¿Decidirá salir de manera definitiva? O sea, ¿qué, ¿cuál es la situación? Esto, bueno... Ahí? No, no porque es importante saber qué va a pasar con la ministra. Bueno, Entonces, ¿no? estás no eres tú. <risa> bueno, no. eh, eh, ahí en ese ¿Dónde, caso... ¿Dónde está Kimberly? O sea... ¿Qué está haciendo Kimberly? Oh, y qué va a pasar con ella porque es importante saber. No, no, digo yo, porque ¿Qué pregunta digo, es eso? No, porque quizá, eh, está en su, ca en su, en casa. su casa. Kimberly su casa. está, está eh, en su casa, eh, <risa> está atendiendo sus asuntos personales eh, y respondiendo cuando le llaman a la justicia, sí. a la Procuraduría y eso. Muy bien. <risa> Pero ¿cuál es el proceso ahora mismo? Qué ¿Qué investigación, espera que termine. Está en Pero eso okay. se lleva tiempo. Sí. Que pasen los 60 días y bueno, se lo Ahí el presidente tendrá ya la última eh. palabra. Una pregunta le hacen a... a a Nelfi. a Nelfi, a través del Whatsapp Dice, buen día, preguntarle al joven por qué, me, ¿Por qué medios La juventud sabe de esos cursos? ¿O son personas exclusivas? Más no, o menos no, no, lo que no. yo te preguntaba Mira, hay algo que oh, nosotros eh, Como juventud siempre criticábamos eh, En la pasada gestión Nosotros eh, veíamos Cómo se le entregaban becas Cómo se participaban cursos Personas que quizás eh, Tienen recursos económicos Y que son personas pudientes eh, nosotros en esta gestión y en este gobierno vamos a buscar que esos cursos lleguen realmente Donde deben llegar y que no sea, no que haya una jipeta parada frente a, al ministerio Frente a la Casa de la Juventud aquí y que a esa sola persona se le entreguen tres becas Nosotros no vamos a ser partícipe de eso eh, Los medios por los cuales nosotros vamos a estar informando Yo dije ahorita que mediante redes sociales y mediante medios de comunicación es que lo hemos estado estado haciendo ya más adelante eh, vamos a estar reuniéndonos con los diferentes eh, con las diferentes instituciones que tienen que ver con jóvenes ya sea grupos juveniles en las mismas pastorales juveniles las, las, las juntas de vecinos Exacto. vamos a llegar nosotros vamos a llegar a los barrios a los lugares más vulnerables, que eso es lo que queremos realmente, que el Ministerio de la Juventud que los jóvenes a hoy hoy mismo, eh, usted sale a preguntar, y de 15 jóvenes que usted encuentra en la calle, quizás dos saben lo que es nosotros queremos cambiar eso y vamos a hacer el trabajo para lograr eso, para que el Ministerio de la Juventud se sienta dentro de lo que es la República Dominicana y que los jóvenes conozcan que tienen un ministerio que debe abogar por ellos, eh, que debe hacer políticas públicas para que los jóvenes tengan participación en lo que es nuestro país. Nefi, eh, tú eres un líder juvenil de hace mucho tiempo, nos hemos, nos conocimos de hecho trabajando con, con juventud. Sí. Tú sabes, eh, como dirigente, que para poder desarrollar políticas de juventud efectiva hay que conocer a la juventud. Y hay que conocerla de manera segmentada, es decir, los jóvenes del Pueblo Nuevo y a cada uno de sus jóvenes y así sucesivamente en todo el país aunque esto parezca eh, quimérico, ¿verdad? Uh -huh. ¿Está planeando o tiene en plan el Ministerio de la Juventud, por lo menos en lo que tiene que ver con la región, realizar estudios correspondientes que te arrojen información sobre los jóvenes para poder darle seguimiento, acompañarlo, Es decir, que tú puedas eh, conocer <coughs> en un porcentaje importante cuál es la realidad de esos muchachos que están ahí en cámara, de los de los muchachos que están, por ejemplo, en los colegios, de los muchachos que están en los barrios, de aquellos que no están estudiando para acompañarlos. Eh, ¿Qué tienen ustedes pensado? Sí, mira, nosotros eh, realmente hemos estado trabajando en lo que van a ser nuestros, nuestras políticas a nivel regional. Eh, y una de, de ellas es esa, salir a conocer lo que son lo, lo que es las necesidades reales de los jóvenes en nuestra en nuestra región, en nuestro espacio que estamos dirigiendo. Eh, porque realmente, tú sabes que nosotros dirigimos lo que fue el Departamento de la Juventud, del Ayuntamiento, en la gestión de, de Alex Díaz, y por unos cuantos meses en la gestión de Siquio eh, Y a nosotros se nos acercaban jóvenes, y nosotros tratamos de hacer un trabajo enfocado en ese mismo ámbito, de conocer lo que fue. Se nos hizo un poco difícil eh, por ciertas situaciones Pero yo creo que ya sí realmente vamos a poder hacerlo Y lo que no había cuarto Sí, exacto no, no, la verdad, en, el, en, en los ministerios eh, En lo, las direcciones de la juventud de los ayuntamientos No hay dinero no, Y no. eso hay que eso hay que entenderlo Era con, Tú estás ahí con, lo, con la mano atada Exacto, entonces nosotros estamos eh, Ya trabajando en diferentes eh, Proyectos que vamos a desarrollar Y dentro de ese proyecto Está ese mismo, de conocer y de Hacer una evaluación a través de, de... Vamos a ver cómo lo hacemos, de lo que bien. los jóvenes realmente necesitan. A propósito, finalmente, Nefi, el, el, ¿el presupuesto proyectado para el Ministerio de la Juventud este, este año es suficiente, es adecuado, o hay que hacerle algunos ajustes en términos de cantidad? Eh, bueno, mira, ¿qué tú sabes. Eh, sí, nosotros, yo considero que eh, debió haber un, un pequeño aumento. Uh -huh. en, lo que fue, en lo que es el, el, el presupuesto Sin embargo la, eh, la dirección del ministerio Los viceministros y la ministra Han estado tomando decisiones Y han estado haciendo cosas Para reducir donde para reducir gastos yeah. En cosas innecesarias El ministerio en Santo Domingo Paga aproximadamente 20 millones de pesos al año Por un espacio eh, Ese espacio ya no vamos a estar ahí ...sino que no, se va a mudar a un espacio de lo que de lo que es le, el Estado. Una de las oficinas, me parece que donde estaba la OISOE... Eh, ...va a estar el Ministerio de la Juventud a partir del próximo año... ...y ahí se va a ir ahorrando... Ya, yeah. eh, tú dices okay. en el local que tenía en la churci Exacto. Okay. Eh, ahí se va a ahorrar el Ministerio un dinero. Sin embargo, nosotros creemos que, que ya para el próximo año, 2021... Va, 2022, ya luego de este presupuesto, va a haber un ligero aumento en lo, en lo que es el presupuesto del Ministerio de la Juventud, porque los resultados van a estar este año y el presidente va a decir, no, a esos muchachos hay que seguir apoyando. Okay. <ríe> bueno, ojalá. Bien, gracias a Nefi por estar con nosotros, el director regional de la Juventud Nefi Molina. Así es que agradecido de su presencia y nosotros vamos inmediatamente a la pausa, regresamos en breve, no se vaya, todavía nos queda más contenido. Gracias, gracias Nefi, muchas gracias.